Se que me ochante a Jerusalén o quitoa ya. A muy en tlacat mis para que shikitaka, tlaposto quitaca, la posto que mis panos te en tlaca, igual machacas y milagio que en el Cristo. Pero un tejuan tigmati de cano gualan y tlacatl. Igual en Cristo, machaca kimatis de can Jesús suco la machitoca y Iwan ni o kikake o kitochikawak. chikawak. an de kan oniguala iguala. oniguala on iguala san Sino oniguala porque onechualtitlan que en Dios catlejite chunka tamelawak. Iwan catlej machan kishmati. Pero Neni Kismati porque néjamo oni de yejinawak. Iwan yejamo nechualtitlan Por yo que pero amaka o porque Machao hacian tonarle para Kikiski. Iguan Mieke el toca que Jinahuac, Iguan Oquitualla. toca ni quien Cristo, porque Machaca o Czewilis Huit, Iguan o Milagros tinque yin Jesús. In Fariseos o Kikaketlanoquitualla en Tlaca de yen Jesús. Y Cuaconta de Teopisque, Iguan Fariseos o que ke se queme Mayultin para Machiquitican Jesús. Y Juan Jesús o Cristo Sacanas que es que tonanle namo Juan nietos y guan satepan y mocuepas y papan Dios catlejo un mosque, pero machan nechaziske. porque cada nias, namé Juan En judío tiene entre Jehuán, Kanin yas, iwanamu, Kusya, judio, ikniguan, y Juan amouelisti casisque. Cochás en naokento judío hikni catlechantitoques y griegos ti que Mashitin Griego Tlanquitos Nekin Tlanquita Annexte Mosque, pero Machanet Jasiske Porque Kanes Nias Namewa Machuelisan Yaske Insaiyakatlángan Tonale de John Ilwit Katleho Cachiwei Tonale Jesus Omoketski Wanokito Chikawak Tlaaka Haamiki Mawikino Nawak Iwama Atli Tlaaka Nesnel Tokas Tonces Ipanejolo Meyasatli Katlechitemaka Yanquik Nemirisle y con que en qué Jesús y conoquito, neki a aquí me quienes tocas en Jesús que recibirosque en Espíritu Santo. Y cuá llamo o walaya en Espíritu Santo, porque en Jesús macha oyaya para que vayi sekime sequime de yo me ni cua que o quitoque. Y para melaka, en profeta cateutikchisto mawiki. Y bueno sequime o quitoaya. Cristo pero se quime o que esto en Cristo, porque en Cristo más Galilea. En ti le quitan ni Cristo, que piada huitz huiz, en de, witz, nelwalt, de yen rey David. igual no es que quitan ni pueblo de Belén, que no David. Por yo ni quien traga como en Jesús. Se quime de Jehová, no que pero machaca o que Y más yo tengo oyentes y no que y fariseos. Iwan jaka entonces, no jaka y yehuan o quien Mayolti. mayolti, tlanik machanquibal wikake, mayolti o tlananquilisque, entonces sin fariseos o que miluisque mayolti. y juan yo a de Totequascava, o no de teguan ti fariseos, yo el tocaque que Jesús, pero necate tlaca katles machkishmatin machquismatin de muises y guantan el toca y kion Jesús. Dios que en Nicodemo, catleju o oya de Juac o quitaton Jesús, y Juan no es que fariseo o que milue, no tan agua til maltisque se santequit, la machastó tichiol para tigmatisque tlanoqueche no y no Galilea, chitemo y te iwan tikmakas cuenta, ni machqué ni se profeta de Galilea, y cuacon con cada se de Yehua no ya que es para hincha.